Pero esta es una enfermedad relativamente nueva para el continente eh, americano, mucho más nuevo para la Argentina. Hace eh, cinco años que fue detectada en una localidad, en la provincia de Misiones. La verdad, lo que tenemos que demostrar que no existe esta enfermedad en San Pedro. Bueno, hoy estamos libres del virus y de la chicharrita. Y eso es algo que venimos trabajando mucho con toda la institución. Queremos capitalizarlo a través de, de un trabajo interinstitucional y por eso hay representantes de diversas instituciones locales que nos acompañan, eh, la municipalidad, eh, eh, la Cámara de Productores, la Cámara de Viveristas, eh, representantes de, de la educación eh, agropecuaria en, en, en nuestra zona, la Asociación de Ingenieros Agrónomos, SENASA, y nace... Eh, Estamos iniciando, creo que por, no sé si hace muchos años se habrá hecho, pero en, hace 20 años que yo veo que esta es la primera vez que vamos a hacer un trabajo en conjunto de esta naturaleza. Uno de los componentes más importantes es eh, el tema de haber ubicado un lote que nosotros llamamos lote demostrativo. Estamos en esta quinta porque es una quinta que, digamos, fue seleccionada de, de unas cuantas que, que, que estaban en evaluación. Y elegimos esta porque la cercanía para todos, los productores, las instituciones, la, eh, los trabajos que hay que realizar, la predisposición del productor Juan Capó para abrirnos su, su quinta para decir, hagamos esto y lo hacemos. Se hizo una, un sistema de puntuación y entre todos opinamos, y bueno, el, el mayor puntaje lo, lo obtuvo Juan, así que por eso estamos acá. Es un espacio abierto al cual este, convocamos este, ampliamente a productores a profesionales, a representantes de instituciones eh, a participar en cada una de las tomas de las decisiones este, y ver, y ver eh, el avance que se va a producir. Vamos a hacer un proyecto de manejo integrado de plagas enfocado fundamentalmente en, en la prevención de, de esta enfermedad que es el HDB y, y además eh, con una tendencia a tratar de actualizarnos, todos los productores, los técnicos y todos, en el manejo de un monte frutal cítrico llegando hasta el final en el cual vamos a ver qué producción obtuvimos y de qué calidad y eso lo vamos a comparar con otros lotes vecinos del mismo propietario en el cual juan carlos va a realizar su propio manejo y me parece que está bueno aprovecharlo no solamente para investigar eh, y demostrar lo que vienen haciendo los productores a diario, no nosotros tenemos que mostrar eh, la cantidad de esfuerzo que hace el productor día a día para mantener la citicultura en la Argentina y especialmente en San Pedro.